Las expresiones faciales ponen en activación todos los músculos de la cara. Hacerlas como ejercicio permite la estimulación motora general de la región facial.